Sergio, Sergio es eh, un muchachito, claro, claro. Sí, sí. Saludos, doctor, para usted, ya estamos ansiosos de Mi que... Mi cariño y sí, regrese. Alberto, <coughs> este tema que usted nos ha traído hoy, que ha estado, eh, ha sido objeto eh, de muchos comentarios en tiempos atrás, y ahora, pues, usted nos ha traído este tema fresco, así, y qué bueno. El orden de los apellidos de los hijos, a propósito de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional. Ese es el tema que usted va a compartir con nosotros. Sí. El Tribunal Constitucional recientemente, en una sentencia que es de enero del presente año, pero que fue mediante un recurso eh, de directo de inconstitucionalidad sometido en el año 2013 por eh, dos ciudadanos en torno a solicitar la inconstitucionalidad de los artículos, del artículo 46 de la ley 659 sobre eh, Estado Civil y y de otro texto del Código Civil, si mal no recuerdo el artículo 57 porque desde el punto de vista de esos accionantes en inconstitucionalidad esos artículos violan la constitución en tanto crean un privilegio a favor del hombre para que los apellidos que llevan los hijos se hagan ellos como primero o sea que el apellido del padre sea el primero y luego el del madre sea el segundo, a la luz del criterio de los accionantes, esto es inconstitucionalidad. ¿Qué resulta? Que el texto del artículo 46 de la ley 659 establece cómo se hace una declaración de nacimiento y dice que los padres, uno de ellos se presenta, debe llevar su cédula, el que sea dice de quién es el padre y el otro dice Quién es, el ma quién es la madre pero en un momento el texto de la ley establece que quien declare o no importa quién declare el, que el apellido va que lleve va a ser o el que lleva va a ser como primero el del padre sino que el texto habla de los requisitos para hacer la declaración nombre de la persona que lo declara su número de cédula nombre del padre si es que lo declara su número de cédula si él va, debe a la cédula de la madre Y en ese mismo término se maneja el texto del artículo 57 Si mal no recuerdo, del Código Civil Dominicano Haciendo una especie de, de, de, de análisis y de información Para que los que están llamados a registrar a los hijos Entonces partan de esos parámetros para levantar un acta Para eso es esto es inconstitucional pero si tú o sea, observa... lo que se está haciendo actualmente, eh, entiende el tribunal que es inconstitucional. No, los accionantes quienes acuden al Tribunal Constitucional entienden que ese texto de la constitución es, es violatorio a la constitución. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Es que cuando se lee el texto del artículo 46 de la ley 659, no dice que el oficial del Estado Civil o las autoridades deben. Establecer que el primer apellido va a ser del padre y que el segundo apellido va a ser la de la madre No lo dice el texto Ciertamente cuando el texto se va leyendo y en su redacción dice El padre lleva la cédula de la madre y si es la madre que va, la madre lleva la cédula del padre y cada vez que habla de la pareja o de los padres, siempre comienza por el padre. Pero recordemos que nosotros venimos de un código napoleónico, 1806, 1844, o sea, donde la mujer era vista en algunos momentos de nuestra historia jurídica como una cosa. O sea, esta es una sociedad patriarcal, machista, pero desde la concesión de la ley pero en ningún momento el legislador le ha dicho al oficial del Estado Civil que el hijo debe tener como primer apellido el ¿Sí? del padre, ni que debe tener como primer apellido el de la madre. El texto lo deja a opción, parece ser de, la, de, de ambos padres. Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, entonces nosotros no tenemos por qué declarar inconstitucional, inconstitucional un texto que no viola la Constitución. Es un tema... Que ha sido hijo de la costumbre. Machista. machista. Han, sido, han sido los precedentes, han sido los, los precedentes creados por los, los funcionarios del Estado Civil, los empleados llamados a recibir esas declaraciones, que han hecho de eso una práctica, y así lo, así lo establece el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice: no, lo que pasa es que eso es una práctica. Entonces nosotros no podemos declarar inconstitucional lo que no es inconstitucional. Si estamos, y hace una aclaración luego, después que hace la sentencia, hace una, una aclaración a través de su secretaría para que nos interprete. El tribunal no ha dicho, no ha dicho que se debe obligar a que el oficial de Estado Civil haga de su decisión una obligatoriedad en el sentido de que la Personas que vayan a declarar tienen que establecer quién va, de quién va a ser el primer apellido. El Tribunal Constitucional lo que ha dicho es está en la libertad de los padres de escoger cuál va a ser el, el orden de los apellidos. Está en libertad de ellos, una especie de autonomía de su libertad. O sea, ya de una, ya siempre son, ha estado así y ha sido un siempre, tema de usos y costumbres que la gente eh, lo ha llevado siempre ha estado así pero para, en este momento es ya es una opción del padre o la madre o sea ponerse de acuerdo a ellos cuál va o sea, cuál es el apellido que va a llevar primero el hijo si es el de la madre eso lo es lo que dice padre. el tribunal constitucional por eso digo eso es lo que dice observa esto no hay una decisión eh, tomada es. no no hay una decisión el tribunal el tribunal porque el tribunal no toca el fondo. Cuando digo, cuando digo que el tribunal no toca el fondo, pues que el tribunal no declara inconstitucionalidad inconstitucional, el, el artículo. No lo declara. Dice no, el artículo no porque es no inconstitucional, porque, porque ejemplo, no Alberto, crea un privilegio. Por ejemplo, Alberto, por ejemplo, eh, la esposa de Melvin está embarazada y va a dar a luz mañana. Va a dar la luz mañana. Ya dio a luz, sí. ¿verdad? Entonces. ¿Qué va a hacer a Melvin? ¿Qué va a hacer su esposa al momento de declarar ese hijo? ¿Cuál va a ser el apellido si es el de Melvin o el de su esposa? Bien, ellos Mañana. van a ir, si va Melvin va a decir que es hijo de él y que es hijo de su madre. Ahora, él puede, él puede, pero ojo con esto, habrá que ver si el oficial que le recibe la declaración, ¿verdad?, acepta que él quiera que su apellido, el del hijo, el primero sea el de la madre. Porque como ha sido una costumbre, por eso yo digo que a partir de esta decisión, la Junta Central Electoral debe establecer un reglamento para orientar a sus oficiales civiles y darle la oportunidad a los padres para que escojan cuál va a ser el primer apellido de sus hijos. Entonces, ¿Va a ser el de la madre? Entonces, Perfecto. El problema está ahí, Alberto. El problema está en la Junta Central Electoral. Claro. El problema está en los oficiales del Estado Civil, que entonces ahora tienen que decidir, decidir, tomando en cuenta esta decisión del Tribunal Constitucional, si esto rompe esa costumbre. Yo entiendo que con esa aclaración que hace el Tribunal Constitucional, esa costumbre debe desaparecer. Pero para eso, Víctor. Para evitar situaciones, entiendo que la Junta Central Electoral, a través de su Departamento de Oficialidad de Estado Civil, deben establecer un reglamento, un reglamento, un reglamento donde faculte y oriente a los oficiales de Estado Civil para que orienten a los declarantes, para que ellos se pongan de acuerdo en torno al primer apellido que debe llevar el hijo. Digo que deben orientarlo, ¿tú sabes por qué? Porque es, como es parte de una costumbre Como es parte de una costumbre Puede esto la, provocar Puede esto provocar fricciones Entre la pareja Claro. ¿Verdad? Yo padre Machista por tantos años Acostumbrado a que mi hijo primero lleve ¿verdad? Y que yo que no tenga hijo Entonces esto debe estar sujeto a un reglamento Para evitar Evitar Que haya fricciones entre la familia Un ejemplo Por ejemplo un caso bueno, es posible que los padres, hasta donde sea posible, lleven una declaración jurada que implique un consenso entre ellos, donde ellos se pusieron de acuerdo y el primer apellido va a ser o el del padre o el de la madre. Entiendo que hasta que no haya una orientación de la Junta Central Electoral, a través de su departamento de oficial de Estado Civil, la práctica se va a continuar desarrollando no, no, porque no, ningún oficial de no, estado civil no va a ser tan sencillo como se como se puede no, a simple no. vista podemos ver bueno, porque la claro por no. dice, bueno, eh, llegamos a un acuerdo mi esposa y yo dio a luz, entonces no podemos poner de acuerdo que no, no hay problema, mi amor, es eh, que el apellido sea el tuyo el que lleve con cuando yo voy como usted señala a la oficialía A hacer otro, esa declaración otro motivo eh, no, para no, lo no, de, no debo tener yo también El aval porque, Ahí es que eh, voy. El Hay aval que ser para muy de... cuidadito Hay que sí. tener mucho cuidado con, con que el reglamento que se haga Las orientaciones que se den No provoque fricciones entre las familias claro. Porque estamos hablando de qué? Estamos hablando De que por tradicionalmente Los hijos tenemos siempre mucho más afecto A mamá que a papá Usted entonces, cuando vienen a ver, a partir de alguna situación, comienza ese apellido de la madre, ¿verdad? Y entonces comienzan las fricciones de familia, o sea, es un tema para manejarlo con cuidado, no algo sencillo. Sí, es que que habrían delicado. otros casos, otros casos que no, no había ningún tipo de problema, por ejemplo, cuando... La madre eh, es madre soltera. La madre soltera ya eso el, el padre no lo ha declarado. Exactamente, ahí no hay inconveniente. Ya es otra cosa, pero sí. eso que usted plantea no es tan sencillo no, eh, como tú lo puedes claro ver. No, no, eso es, no hay problema. El que tú vayas lo declara y si tú quieres poner el tuyo, el de la madre. No tan y sencillo. mira porque, Víctor y Emanuel, yo entiendo que, el, que la Junta Central Electoral debe establecer y hacer un reglamento, aclarar esto. Porque hay muchos que han leído la decisión, que la han visto. y se dan por enterado que ciertamente el Tribunal Constitucional ha dicho es un acto discriminatorio poner el apellido del padre primero que el de la madre. Es un tema que debe ser de consenso. Entonces, a partir de ahora, tú puedes estar seguro que ya van a ir personas, hombre o mujer, y básicamente mujer, a querer que su apellido sea el primero, sea el primero, y entonces, ¿qué hará el oficial de Estado Civil? Es una pregunta que yo me hago. ¿Qué va a hacer? Posiblemente no se va a dar... Por enterado Ni por obligado a esa acción Porque cuál es su costumbre La que ha tenido Entonces sí. eh, hasta que la Junta Central Electoral Reitero No establezca un reglamento Posiblemente eh, El oficial de Estado Civil No asuma esa aclaración Ojo Ojo con esto Yo no he dicho que el Tribunal Constitucional Ha ordenado que eso se debe hacer Yo he dicho que el Tribunal Constitucional Ha aclarado que no está establecido por ley que el orden es el apellido del padre y luego el apellido de la madre. Eso no está establecido por ley. Alberto, usted como, como abogado, como experto, si mañana le tocara a usted, eh, le pidiesen una opinión del profesional Alberto Vázquez con respecto a ese tema, ¿cuál sería la recomendación de Alberto Vázquez ante ese tema con los apellidos de los hijos eh, padre o madre o viceversa Sí, mira Lo primero es que La Junta Central Electoral tiene que involucrarse En Orientar a, su, a, su, a, los, a los Oficiales de Estado Civil Eso es ya Bueno, ya está tomada la decisión del Tribunal Constitucional Cuando todo está decidido la, No, no, Víctor El Tribunal Constitucional lo que ha hecho es Aclarar ah, okay. No, ha, dicho, no ha tomado una decisión obli okay. Que obliga Okay. No ha tomado una decisión que obliga. Ha dicho, yo aclaro, la ley no dice que usted que que, que que los apellidos deben ser así. La ley lo que dice es que los padres tienen la facultad de poner el orden. Los padres. Sí, sí. Ambos. Ambos. Sí. Tienen la facultad de poner el orden de los apellidos. Esto no es nuevo, eh, profesor Alberto. No, no, no es Alberto. nuevo. Eh, de hecho, en México, en el 2016, eh, la Corte Suprema emitió una resolución dictando esto mismo. En en, en, la, en, en el en México, pues, los padres tienen esta potestad de decidirlo por una, una resolución de la Suprema Corte, y también en Argentina y en Uruguay. Uruguay, de hecho, fue el primer país de Latinoamérica en el año 2013 en, eh, en, con esta ley, que de hecho fue una ley con la que también aprobó el matrimonio homosexual, entre otras cosas, pero también el orden de los apellidos. Y pues si nos vamos a Europa, pues numerosos países como Portugal, también Italia, tú puedes decidir el orden eh, materno o el paterno sí, de los apellidos. porque es un tema, es un tema de igualdad. Es un Sencillamente, tema de equidad, ¿verdad? Sí. A raíz de que, como decía en principio, surge esta aclaración del Tribunal Constitucional, a raíz de que dos accionantes entienden que se crea un privilegio a favor del hombre cuando se colige que el primer apellido es el de él y la ley no crea el privilegio, es la costumbre que ha creado el privilegio. Entonces el Tribunal Constitucional, a partir de este precedente, de esta decisión, orienta a la ciudadanía, orienta a los demás eh, instituciones del Estado, para que no se vean obligados a hacer la declaración jurada partiendo del apellido exclusivamente del padre sino que ellos pueden tener la opción de poner el orden. Reitero, creo que en esto debe involucrarse la Junta Central Electoral porque la decisión, aunque es aclaratoria, puede provocar conflictos en el seno de la familia. Puede provocar conflictos en el seno de la familia. Y Empecé yo creo, divorcio antes yo de creo que un... de conflictos estamos, ¿verdad? Agregarle uno más agregarle uno más no sería lo correcto. Entonces, no creo que esta decisión pudiese darse y siento, Víctor y Emanuel, siento como que no he visto a sectores de la sociedad involucrados en querer que esto no se convierta en un elemento de discordia y de contradicciones en el cerebro de la familia. Ojo con esto, se puede dar. Entonces okay. tenemos que Entonces, okay. intervenir rápido para evitar que esto sea un elemento de contradicción en el seno de la familia y básicamente de la pareja. Entonces, licenciado, ¿no quiere decir esto que no podemos crucificar a Víctor por querer utilizar el apellido de su madre? No, para nada. Eh, Víctor Puntiel. No, es un asunto estratégico. Es ¿no, estratégico ¿no? también, de marketing. Sí. Pero eh, eh, eh, mucha gente, y yo lo sé que así pasa, no, que tú niegas a tu papá, o sí, no sé sí. qué cosa te dicen. Y no, pero es que tú también te sientes orgulloso del apellido de, de tu madre, ¿verdad que sí, Víctor? Así es. Alberto, pues ahí está la recomendación. Entiende Alberto que hay, tiene, debe de involucrarse la Junta Central Electoral con el objetivo de orientar ¿verdad, a su personal eh, al momento de que una pareja o una persona sea la madre o sea el padre que vaya a declarar a su hijo, pues ya eh, sí. pueda tener la opción de ponerle sí. cualquiera de los dos apellidos. Yo en tengo este una, caso, una última en este pregunta. Caso, el, el apellido de la madre que es, lo que es sería inusual. Poco, poco Pudiera esto conllevar luego, eh, esta es mi pregunta. ¿Pudiera esto llevar luego a que los hijos puedan decidir sus apellidos cuando cumplan, por ejemplo, la mayoría de edad? Es un tema que podría que podría eh, los hijos tomar esa decisión. Eh, podría ser un elemento también de contradicción en el seno de ya, la vida. Si Jair Manuel está agregando, poniendo pues es la cosa más difícil. No, no. no. Puede ser Recuerda que, que el hijo re, quiera. Re, recuérdate su recuérdate que, que la libertad, la democracia es eso. La democracia es esto. O sea, ahora, ¿cómo afectan algunas decisiones? la tranquilidad familiar es lo primero, tenemos que ver hasta qué punto si abrimos, cier si, si abrimos ciertas brechas jurídicas hay contradicciones, hay conflictos. Entonces, el Estado también tiene que ver hasta qué punto ciertas situaciones que muchas veces son de derecho, ¿verdad? Muchas veces son de derecho, pero el derecho surge como un mecanismo de buscar tranquilidad social. Ojo. O sea, hay cosas que aunque sean de derecho Hay cosas que aunque sean de derecho Porque tenemos Sabemos que mmm, de forma clara Que los hijos o las personas pueden Cambiar de nombre y más bien Agregarse nombre ¿Verdad? Agregarse nombre Entonces, eh, cambiar de apellido Cambiar de apellido Habrá que ver hasta qué punto Esto no lastima La sensibilidad familiar Así es Alberto Gracias, hermano, una vez más, como cada martes, por traer y compartir con nosotros y todo el público de contacto diario esos temas tan pero tan interesantes. Aparte para cerrar, aparte para cerrar, que tú sabes bien que el nombre viene siendo arrastrado desde hasta antes de ser concebido. O sea, el nombre es casi como un símbolo del padre o de la madre que lo pone. Y muchas veces lo hacen. Conozco personas que se llaman Milagros, pero no es Milagro por Milagro porque pero, quien puso el nombre lo concibe como un milagro. Sí, Entonces, ah, tú te cambiaste ese nombre que yo te puse, tú no sabes cómo yo te tuve. Sí. Ve cómo de pues, dónde vengo? ¿hasta o qué punto cualquier situación que podría ser de derecho crea fricciones? Y eso es más importante. La unidad familiar es más importante que algunos aspectos, hasta de derecho. Pues ya no son. Ya sí, la, la, parte, la parte emocional hay que dejarla sí, ahí. Alberto, gracias por estar eh, con nosotros como cada martes, así que tengas un feliz resto del día. Alberto Vázquez, como siempre, como cada martes, estuvo con nosotros en esta parte del programa con ese importantísimo tema: orden de los apellidos de los hijos a propósito de, eh, el, el, del, de la decisión, ¿verdad?, del tribunal o la orientación, la aclaración del Tribunal Constitucional. Ese fue el tema que trató nuestro compañero Alberto en el día de hoy.